El subjuntivo con volición. El subjuntivo con volición. ¿Cuándo usamos el subjuntivo? Usamos el subjuntivo para expresar deseos, duda y negación, emoción, expresiones impersonales, mandatos y volición. En este vídeo vamos a ver cuándo usamos el subjuntivo con la volición. Pero primero, ¿cómo conjugamos el subjuntivo? Para conjugar el subjuntivo, tenemos que usar una vocal opuesta cuando estamos conjugando. Los verbos AR vamos a poner e, es, e, hemos, eis, en. Y para los verbos que terminan en er y r vamos a poner a, as, a, amos, ais, -E an. Pero vamos a verlo ahora con unos ejemplos de unos verbos. Primero, tenemos el verbo hablar. Lo que hacemos es quitamos la parte de la AR y quedamos con habl y tenemos la terminación opuesta, que en este caso es la E. Hable, hables, hable, hablemos, habléis, hablen. Para el verbo aprender, quitamos la ER, quedamos con APREND y tenemos que añadir la terminación opuesta que en este caso es la A. Aprenda, aprendas, aprenda, aprendamos, aprendáis, aprendan. Aquí tenemos el verbo vivir. Una vez más, quitamos la IR, quedamos con viv y tenemos que añadir la terminación opuesta, que en este caso es la a. Viva, vivás, viva, vivamos, viváis, vivan. ¿Pero cómo usamos el subjuntivo con volición? Usamos el subjuntivo cuando hay dos cláusulas con sujeto y verbo, y la primera cláusula, que es el sujeto 1 y verbo 1, intenta influenciar lo que está pasando en la segunda cláusula, donde tenemos sujeto 2 y verbo 2. Ejemplo, la profesora recomienda que ustedes estudien todos los días. Tenemos sujeto 1, la profesora. El verbo recomienda y aquí tenemos sujeto 2 que sería ustedes y el verbo 2, estudien. Nota que el subjuntivo es solamente aquí en la segunda parte. No usamos subjuntivo en la primera parte. La profesora recomienda que ustedes estudien todos los días. El segundo verbo es el verbo que usamos el subjuntivo. La madre insiste en que su hijo coma verduras. Sujeto 1, la madre, verbo 1, insiste. Sujeto 2, su hijo, verbo 2, coma. Y vemos aquí que el segundo verbo es el verbo que usamos el subjuntivo. Hay unas expresiones claves. Hay unas expresiones claves que nos indica que vamos a usar el subjuntivo. Primero, tenemos unas expresiones que da consejos o aprobación. Por ejemplo, aconsejar que, recomendar que, sugerir que. También tenemos unas expresiones que expresan mandatos: insistir en, mandar que, prohibir que, decir que. Otras expresiones indican una necesidad: es necesario que, necesitar que. Otras expresiones indican permiso: dejar que, permitir que. Tolerar que. Otras expresiones indican voluntad. Desear que. Preferir que. Querer que. Esperar que. Y otras expresiones indican una petición. Pedir que. Rogar que. Vamos a ver unos ejemplos. La madre insiste que. Sus hijos laven sus manos antes de comer. Aquí tenemos una de las expresiones que hemos visto. Insistir que. Y el verbo está conjugado con la madre. La madre insiste que. Pero el segundo verbo es el verbo que usa el subjuntivo. La madre insiste que sus hijos laven sus manos antes de comer. El médico sugiere que duermas ocho horas cada noche. Otra vez, el segundo verbo es el verbo que toma el subjuntivo. La profesora prohíbe que hablemos inglés en la clase. Quiero que mi esposo me compre un carro nuevo. Los estudiantes esperan que... La clase termine pronto. Los estudiantes esperan que la clase termine pronto. El segundo verbo es el verbo que toma el subjuntivo. Ahora, a practicar. We are now going to practice using some of the expressions that we have seen previously. You may not have the same one as I have written, but remember, the second verb must take el subjuntivo. Aquí... Vamos a usar una de las expresiones y aquí es el segundo verbo y tenemos que conjugar el segundo verbo en el subjuntivo. Es necesario que estudies para sacar buenas notas. También puedes decir es importante que estudies para sacar buenas notas. Insisto que estudies para sacar buenas notas. La primera parte puede cambiar usando una expresión diferente, pero la segunda parte, estudies, tiene que usar el verbo en el subjuntivo. El hospital que usted fumar en las puertas. El hospital prohíbe que fume en las puertas. La profesora que nosotros entregar la tarea a tiempo. Aquí usamos una expresión y aquí conjugamos el verbo en el subjuntivo. La profesora insiste que entreguemos la tarea a tiempo. Los niños, aquí usamos una expresión, que su madre les, aquí conjugamos el verbo en el subjuntivo, ir al parque. Los niños quieren que su madre les deje ir al parque.